Estoy volando por el espacio yeah. Nunca voy despacio uh -huh. Estoy volando por el espacio yeah. Nunca voy despacio Por la cocina de caso, a mi proyecto no atraso No le hago caso por más que esté cansado uh -huh. Ya sé que algún día Lo conseguiría uh -huh. Money atrapa de internet Estoy viendo a yeah. yeah. No puedo botar. Estoy volando por el espacio yeah. Nunca voy despacio Por la cocina de caso. Con mi proyecto no atraso No le caso por más so. que uh, te casó Interteller Toda tu cangazo me las pelas Última advertencia último aviso, No pregunte cómo carajo es que el mago lo hizo otra vez Prende le salimos otra vez Te voy volando por el espacio yeah. Nunca voy despacio Por la cocina de calzo A mi proyecto no atraso No son el track. Deja que nos mande. Venoso.